Vamos a realizar el sorteo del concurso de enero. En este concurso es un doble sorteo en el cual vamos a entregar dos regalos. Uno va a ser la licencia de Capture One Express, gentileza de InnovaFoto, y el otro regalo consiste en una sesión de formación conmigo, en la cual podremos tratar temas como Photoshop, Lightroom, Capture One, gestión de color creación de una página web con Wordpress, optimización de temas de SEO para la página web, temas de redes sociales, etc. Vamos a ver la lista de suscriptores. El mes de enero tenemos 885 suscriptores. Vamos a pasar a realizar el sorteo. El primer premio consistirá en la licencia de Capture One Express y pertenecerá al número de la lista 119. Ahora vamos a buscar el otro, el otro ganador que consistirá en el regalo del de curso de formación conmigo y será el número 498. Vamos a ver a quién pertenece cada uno. Empezaremos con, el, con la licencia de Capture One Express. El ganador es Santiago Sánchez. Felicidades, Santiago. Y el premio del, de la sesión de formación es Miriam Negra. Felicidades, Miriam. Felicidades a los dos y gracias a todos por participar. El próximo mes, al finalizar febrero, realizaré otro sorteo. Gracias, hasta luego.